¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Tentor y soy la voz detrás de los videotutoriales de estructura de datos. En esta entrega vamos a presentar o vamos a comentar los programas, los ejemplos para completar nuestro aprendizaje del tema de árboles, puntualmente del tema de árbol binario y del árbol binario de búsqueda. Lo vamos a hacer en eh, C Sharp, que es... Eh, sencillo, fácil de comprender, y luego vamos a incursionar en un lenguaje un poquito más complicado. Lo que tenemos acá es un proyecto en C Sharp que va a mostrarnos todas las operaciones, todos los métodos con un árbol binario, particularmente este árbol binario, cuya representación parentizada es esta justamente. Para crear el árbol binario lo vamos a hacer desde las hojas hasta la raíz, hasta la primera, porque de acuerdo a nuestra definición, el árbol binario es un árbol que tiene como máximo dos subárboles. De modo que vamos a ir asignando el valor del nodo raíz y los subárboles. El código que tengo preparado nos va a permitir eh, visualizar el árbol o recorrerlo en este caso, en preorder en orden y en post orden, también vamos a poder visualizar una opción que yo llamo en orden descendente y les voy a mostrar eh, unos métodos para contar la cantidad de nodos, las hojas, los nodos internos para averiguar el máximo nivel, bueno varias cosas. Si ejecutamos este código, podemos ver la representación parentizada, los distintos recorridos, los valores que tienen o que definen un árbol en particular, como la cantidad de nodos, las hojas, la altura o profundidad, y este recorrido en orden descendente. Lo que tendríamos que ver y analizar ahora es el código con el cual podemos hacer esto. Acá está. Esta es la clase del binary tree o el árbol binario. Fíjense, es programación genérica, utilizamos un patrón E para indicar el tipo de dato que vamos a guardar en el nodo, que es un campo privado, el root. Y tenemos también una propiedad para poder acceder, obtener y fijar el valor de root. Y esta otra propiedad nos va a decir cuando el árbol está vacío que es cuando root va a ser igual a null, y acá tenemos un constructor, que es el constructor por defecto, C Sharp es un lenguaje que nos permite eh, asignar un valor por defecto a un parámetro de un método, de modo que cuando no, es, no, no, no se indica, asume ese valor. Eh, lo que estamos indicando acá es que se crearía un árbol binario vacío. Este otro constructor, sin embargo, recibe como argumento un ítem, no un nodo, y lo que hace es invocar al otro constructor creando un nodo con ese ítem. Y este otro constructor es el que estamos usando en el programa porque nos permite indicar el valor del nodo raíz y los dos subárboles. Que bueno, son opcionales, por eso es que tienen un valor por defecto. Si es que se asigna, fíjense en que lo que se toma es la raíz del subárbol y se lo asigna como nodo izquierdo o derecho dependiendo de lo que eh, estemos haciendo. Acá también podemos ver un, un método que nos devuelve el mm, subárbol izquierdo. Fíjense en que lo que hace si no está vacío el árbol nos va a crear un árbol binario cuya raíz es el nodo que está a la izquierda de la raíz de este árbol. Por supuesto, también podemos tener, y de hecho está, el que nos devuelve el subárbol derecho. Lo que tenemos a continuación es la sobrecarga del método toString, que es el que nos entrega una cadena de texto, con una representación del objeto, en este caso del árbol. Y la representación que hemos decidido implementar es la que se conoce como parentizada. Y lo vamos a hacer con la técnica de eh, programación recursiva o de algoritmos recursivos. Recordemos, un algoritmo recursivo es el que tiene una condición base a la cual se puede llegar llamándose a sí mismo, reduciendo así la complejidad del algoritmo o de los datos a tratar. Y en este caso además fíjense en que estamos utilizando el método toString público que no tiene parámetros, llama al toString protegido, o sea, a un método que solamente se conoce dentro de esta clase, que recibe un parámetro, en este caso la primera vez, la raíz del árbol, y luego va llamándose, como pueden ver, por la rama izquierda o por la rama derecha. Este algoritmo lo que hace es construir una cadena bonita, la representación parentizada que hemos visto en, en los conceptos teóricos. Antes de mirar eh, otros algoritmos o otras implementaciones, veamos un poquito la implementación del BTNode, que es el nodo para el árbol binario. Es prácticamente un nodo con dos enlaces, muy sencillo, tenemos las, los campos privados, las propiedades y un constructor que, gracias a este lenguaje, nos permite, en un, en un solo constructor, incorporar todos los valores por defecto, todas las posibilidades. Ahora podemos analizar los algoritmos eh, o la implementación de los algoritmos para recorrer un árbol. Utilizamos esta posibilidad de tener un método público que invoca a otro que es protegido y en este caso también estamos utilizando la técnica de recursividad fíjense en que procesamos la raíz luego con el mismo método llamamos a la rama izquierda y a la derecha este método visit es un método que está implementado en el nodo eh, no lo mostré hace un rato, bueno acá lo podemos ver, ahí está lo que hacemos en este caso como ejemplo es mostrar en pantalla el contenido de la raíz eh, de lo que se tiene en el árbol, en el, sí, sí, en la raíz del nodo fíjense en el método eh, in order hace lo mismo o sea, tenemos el método público que invoca un método protegido y en este caso se procesa en el medio. El post-order lo que va a hacer es este, lo que ya dijimos en, lo, en la parte conceptual. Primero procesa la, el subárbol izquierdo, luego el derecho y finalmente la raíz. Acá tenemos esta implementación de orden descendente que no es otra cosa que el inorden al revés. Lo que viene a continuación son las implementaciones de las operaciones para obtener información del árbol como por ejemplo la cuenta de nodos eh, nuevamente con una técnica recursiva fíjense en que lo que hacemos es si la raíz es distinta de null ya tenemos un nodo y a eso le vamos a sumar lo que resulte de la rama izquierda más lo que resulte de la rama derecha así de sencilla es justamente la forma en que se encara mediante esta técnica recursiva Acá en la cuenta de hojas, fíjense en que cuando la izquierda y la derecha son nulos a la vez, es que tenemos una hoja y por eso devolvemos uno. Caso contrario, vamos a devolver lo que resulte de contar en el subárbol izquierdo, más lo que resulte de contar en el subárbol derecho. A continuación, lo que tenemos es la cuenta de nodos internos, que podría obtenerse como la cantidad de nodos menos las hojas, pero con este algoritmo también, solo para mostrar otra vez la técnica recursiva, eh, lo que hacemos es, cuando la izquierda y la derecha son nulos, se devuelve 0 porque estamos frente a una hoja, si no, devolvemos 1 más lo que surja de la izquierda más la derecha. Y para finalizar, acá tenemos la implementación del de máximo nivel, no el nivel de cada nodo en particular, sino el máximo. Y lo que vamos a hacer es establecer que si el árbol está vacío es menos 1, no vamos a hacer un cálculo recursivo comenzando por la raíz y cuando un nodo, un nodo raíz de un subárbol tenga eh, ramas, o sea, sean, ya sea la izquierda o la derecha, alguna de las 12 o las dos sean distintas de nulo, lo que vamos a hacer es determinar cuál de las dos es la más larga y ese valor le vamos a sumar al 1 del nodo que ya tenemos. De esa manera es que obtenemos el máximo nivel que eh, dependiendo de los autores podrá o no coincidir con la altura. En nuestro caso, la profundidad o altura del árbol lo vamos a tomar como uno más que el máximo nivel. Ahora vamos a cambiar el código. Tengo otra demostración que nos va a permitir analizar el código del de árbol binario de búsqueda, o el árbol de búsqueda binaria, como quieran llamarlo. Cuando ejecutamos esto, fíjense en lo que tenemos. Nuevamente generamos números aleatorios y los guardamos en un árbol, pero este árbol es un árbol de búsqueda binaria, o sea tiene un criterio de orden, por eso es que cuando lo recorremos en orden, nos lo muestra de menor a mayor. Y acá tenemos una opción para ingresar el valor de un nodo, para extraerlo y ver qué es lo que pasa. El árbol resultante se puede visualizar mejor acá en este gráfico, y lo que vamos a hacer ahora es extraer un nodo eh, para probar nuestros conceptos teóricos. Y bueno, vamos a extraer... A ver, el 88 es un nodo que tiene dos descendientes. Y de acuerdo a lo que nosotros sabemos, vamos a aplicar la técnica del de menor de los mayores. Y, ah, resulta que los mayores son los dos iguales. Bueno, eh, y se va a tomar el primero porque obviamente así es la búsqueda. Veamos a ver qué ocurre. Efectivamente... Uno de los 96, el primero, pasa a ser la raíz del nuevo árbol. Y esto es lo que nos queda. Parece que funciona. Vamos a mirar el código. A ver. Bien, acá está. Como pueden ver, eh, este programa lo que crea es un árbol de búsqueda binaria. Genera también los números aleatorios. Los guarda en una lista y los va agregando también en el árbol de búsqueda binaria. Eh, la lista es para que veamos eh, en el orden que fueron generados. Nos muestra información del árbol, nos muestra cómo está en orden. Luego nos muestra el árbol y nos permite ingresar un valor que si es distinto de cero, va a ser removido de, eh, de este árbol. Por supuesto utilizando la técnica para extraer eh, valores de un árbol binario de búsqueda. El código de la clase Binary Search Tree o árbol binario de búsqueda es este. Fíjense en que heredamos del de árbol binario y le exigimos a los elementos del tipo E que implementen la interfaz y comparable. ¿Por qué? Porque vamos a tener que comparar un elemento con otro. Acá el constructor invoca al constructor base, o sea, el del árbol binario, con un parámetro null y este otro constructor que recibe un elemento como Argumento hace lo mismo, solo que implementa eh, o invoca el constructor base de elementos. Acá tenemos una implementación iterativa, en este caso, del método que agrega elementos en el árbol binario de búsqueda. Fíjense, el parámetro es un elemento, si el árbol está vacío directamente crea un nodo y lo asigna a root, sino lo que va a hacer es una búsqueda, utilizando una técnica que yo... Denomino el de la persecución. Una variable va a ir recorriendo el árbol, buscando el lugar adecuado para este nuevo elemento. Y otra variable, PREV, la va a ir persiguiendo, va a ir tomando el valor anterior. De manera que al final, cuando TEMP encuentre el lugar, PREV va a apuntar al padre. De manera que vamos a poder conectar el nuevo nodo a este a este nodo padre. Fíjense en cómo utilizamos el método COMPARE to, que es un método de los elementos, que es el que nos dice si un elemento es menor que otro, gracias a la convención que tenemos los desarrolladores. Para extraer o remover un elemento, vamos a utilizar remove como una máscara, pero en realidad vamos a llamar a otros métodos. En particular vamos a probar el que hace la remoción por copia. Este método implementa la, los tres casos que hemos visto conceptualmente. Fíjense en que recibe como parámetro un elemento y lo que va a hacer es una búsqueda iterativa con la técnica de la persecución. De manera que eh, find es nuestra referencia al elemento que estamos buscando y prev, si es que lo encuentra, va a estar apuntando al padre. Acá cuando find es igual a null eh, quiere decir que el árbol está vacío o no está, de modo que provocamos una excepción porque no sabemos qué es lo que el usuario programador quiere hacer. FindItem contiene el elemento que vamos a extraer y lo vamos a guardar en esta referencia Save, que es la que vamos a devolver eh, cuando finalice este, esta porción de código. En este esquema podemos ver cómo nos queda el nodo que queremos extraer, referenciado por Find, Prev, que referencia al padre de Find, y eh, bueno Find puede o no tener eh, descendientes, eso lo vamos a analizar ahora justamente no queremos perder el valor de find de modo que vamos a tomar una copia de esa referencia en la variable node y ahora vamos a preguntar si es que hay un subárbol derecho si no está entonces estamos frente a un segundo caso o probablemente una hoja que se resuelve conectando el padre con el hijo izquierdo si se trata de una hoja eh, node.left va a ser null y justamente estaríamos anulando el enlace si node.right no es null Puede ser que no de punto left lo sea, de manera que vamos a hacer ese chequeo y en ese caso estaríamos frente a un segundo caso también, pero en este caso con la otra rama. Si ninguna de estas dos cuestiones ocurre es porque estamos en un caso de un nodo con dos descendientes. Lo que vamos a hacer ahora es buscar el menor de los mayores. Por eso es que debemos pasar al subárbol derecho. Y con la técnica de la persecución, vamos a ir buscando ese nodo que tiene el menor valor. Así es como vamos a llegar a que Temp apunta al menor de los mayores, Last al padre de ese menor de los mayores. Y vamos a poder hacer la famosa copia o sustitución. Eh, si Last es igual a Node, significa que no hay un subárbol izquierdo en el primer nodo de la derecha y tenemos que conectar el subárbol de los mayores al menor como subárbol derecho de Last o del que, vamos, eh, del que hemos encontrado caso contrario este subárbol se tiene que conectar como subárbol izquierdo de Last finalmente lo que se debe hacer es un ajuste por las dudas estábamos extrayendo el nodo raíz que tiene que cambiar y la otra situación es que eh, si estuvimos en una en presencia de un segundo caso, tenemos que ajustar los valores del previo. Eh, para finalizar, se devuelve el valor de save. Seguramente este código se puede comprimir en algo más compacto, con menos instrucciones, pero he tratado de abrirlo de manera que sea lo más académico posible. No es sencillo, pero si lo siguen un par de veces lo van a comprender. Ahora vamos a ejecutar esto y hacer un par de pruebas para quedar conformes que hace lo que decimos que hace. Este esquema nos muestra el árbol que se ha generado aleatoriamente. Y vamos a probar la extracción de una hoja, el valor 47. Allí tenemos el árbol que nos queda. Y en este otro podríamos probar un caso 2, que es un nodo intermedio con un descendiente. Y podría ser, a ver, el 23 que realmente nos queda muy feo, y bueno, a ver, vamos a ejecutar otra vez para ver si nos genera algo en lo cual podamos mostrar eh, mejor la extracción de un nodo con dos descendientes. Allí está, ¿ven? ¿eh? Ese árbol podríamos extraer el 27, que debería ser reemplazado por el 33, que es el menor de los mayores. En este otro caso también podemos extraer el 33, que va a ser reemplazado por el menor de los mayores, que resulta ser justamente el nodo que le sigue, el 59. Ahora les quiero comentar o mostrar eh, un pantallazo de un código semejante, que en lugar de utilizar la técnica del de más chico de los más grandes, lo que vamos a hacer es irnos hacia la izquierda. Con lo cual vamos a buscar dentro del de subárbol que tiene los nodos menores. Y de todos esos nodos que son menores vamos a buscar el más grande. O sea que estamos utilizando la técnica mayor de los menores. Que básicamente es lo mismo, solo que cuando en el otro código íbamos hacia la derecha, en este vamos hacia la izquierda. Y cuando en el otro código y vamos hacia la izquierda, en este vamos hacia la derecha. También está la versión para extraer, para remover un elemento, pero con la técnica de la fusión que hemos comentado en el tutorial anterior. En este caso también hacemos una búsqueda iterativa con esta técnica de una referencia que va buscando el lugar o va buscando el ítem y otra referencia que la persigue para recordar cuál es el padre de, de ese elemento que vamos a extraer. Cuando se encuentra el elemento, lo que se hace es controlar eh, si es que es un... Caso 2, por ejemplo, un nodo con un solo descendiente o tal vez una hoja. Y cuando determinamos que se trata de un nodo que tiene dos descendientes, se aplica alguna técnica. En este caso tenemos la de el menor de los mayores. Finalmente, después de ajustar, fíjense en que acá se hace un ajuste de los enlaces, de manera que el nodo Find queda desconectado. Si cambiamos eh, a qué método invocamos acá cuando vamos a remover, vamos a poner acá que, re, que invoque al, al que hace la remoción por fusión, ejecutamos este código y acá tenemos un ejemplo en el cual podemos ver un árbol que eh, nos permitiría eliminar, a ver, eliminamos el 64, y vemos que efectivamente lo puede extraer, solo que nos va dejando un árbol cada vez más largo, porque fusiona una rama eh, colgada de, en este caso, el menor de los mayores. Como dije al principio del video tutorial, vamos a ver también en C++ este esta misma implementación. Acá tenemos eh, la porción de programa que nos permite probar el árbol binario de búsqueda. Fíjense en que hacemos lo mismo. Creamos el árbol, mostramos eh, en orden, en preorden, en postorden y, y también los valores que caracterizan a un árbol. Si ejecutamos este código, eh, vamos a ver que la salida es este, prácticamente la misma que la que hicimos o logramos con c -Sharp. La declaración eh, del de código que nos permite crear objetos del tipo nodo, en este caso eh, binary tree node, eh, tiene un tipo de dato E para los elementos que guardamos, los dos punteros a la izquierda y a la derecha, un constructor que hace uso de la capacidad de valores por defecto. Acá tenemos el toString que lo vamos a utilizar para mostrar el contenido de un nodo en. Eh, en este caso no en la pantalla, sino en un stream, en un output stream. Y acá tenemos justamente la sobrecarga del operador de inserción. Esto es algo bastante común en C++, eh, que cada objeto pueda incorporarse en un objeto output stream, para luego utilizarlo ya sea en pantalla o en otros stream. Lo que estamos viendo ahora es el binary tree, o sea es la declaración de la clase binary tree, que nos va a permitir eh, crear objetos del tipo eh, árbol binario. En este caso, el constructor indaga si el parámetro es diferente de null, en cuyo caso toma el valor de la raíz de ese subárbol y lo incorpora como eh, nodo izquierdo o derecho del de, eh, árbol que está construyendo. Lo interesante de estas otras eh, declaraciones es cómo utilizamos una función o un método público sin parámetros que invoca a un método protegido que va a operar recursivamente. Y dentro de la estructura interna de estos objetos vamos a tener la raíz, de acuerdo a la definición, un árbol tiene un nodo que es importante, que es más importante que es la raíz. Y acá tenemos cómo sobrecargamos el, el operador de inserción, y en este caso lo que vamos a hacer es invocar el método toString del árbol. O sea, vamos a generar la representación eh, parentizada, y la vamos a incorporar en un método, en un objeto, perdón, eh, outputString. El código es el mismo, bueno, salvo la sintaxis, es el mismo que utilizamos en C -Sharp. Lo que tenemos a continuación es el código para los algoritmos de recorrido en preorden, en orden y en posorden. Es lo que vimos en los conceptos teóricos y en el otro lenguaje de programación. Acá está también el código para recorrer en orden descendente. Y a continuación tenemos el código para contar elementos, ya sea los nodos, las hojas, los nodos internos y finalmente vamos a encontrar el código para eh, determinar el máximo nivel que eh, si le sumamos uno o al menos es lo que nosotros entendemos coincide con la altura de, eh, el, o profundidad del árbol. Ahora vamos a probar o controlar eh, el árbol binario de búsqueda al igual que con C# -Sharp, tengo preparado el demo 2 que es una porción de código que nos va a permitir crear un árbol binario de búsqueda y eh, llenarlo con va llenarlo no cargarle con unos cuantos números generados aleatoriamente y ver eh, cómo queda construido y eh, luego vamos a probar los mecanismos para extraer elementos del árbol binario acá está el código ¿eh? como dije este código crea un arreglo dinámico con enteros los mismos enteros se cargan también en el árbol binario de búsqueda y luego nos permite, luego de mostrar tanto el arreglo dinámico como el árbol, nos va a permitir incorporar un número y eliminarlo, removerlo. Para eso, por supuesto, nos muestra la estructura. Ve Ahí tenemos el ejemplo y en este caso vamos a extraer el 59 porque tiene dos descendientes y debería reemplazarse con el menor de los mayores que es el... 76, a ver, parece que funciona bien, miremos un poco la implementación, el código concreto de, eh, de estos algoritmos, acá en binary search tree, fíjense en que esta clase hereda de BinaryTree, igual que en la otra, igual que en C -Sharp, y acá con el constructor lo que hacemos es invocar al constructor base, al de, la, al de la clase base. Y tenemos los métodos agregar y remover. También acá hemos codificado el find para buscar un elemento. Pero este bueno vamos a comentar cómo son estos métodos. Para agregar un elemento en un árbol binario de búsqueda lo que se hace es buscar el lugar. Eh, ya sea porque no existe o porque encontramos un igual y lo agregamos a después, eh, lo que hacemos es buscar justamente el lugar donde le correspondería estar a este nuevo elemento. Cuando lo hallamos, creamos un nodo y se conecta por izquierdo o por derecha dependiendo del criterio de orden. La búsqueda es más sencilla, simplemente se lo busca en la estructura del árbol eh, y se devuelve null si es que no lo encuentra. La, para extraer un elemento, acá tenemos el código para remover por copia, implementa el menor de los mayores y la copia o sustitución. Como pueden ver, primero busca el elemento, si no lo encuentra provoca una excepción. Y luego, eh, si se trata de un segundo caso, ya sea por izquierdo o por derecha, va a ser las conexiones. Cuando sea el tercer caso, que es este, un nodo con dos descendientes, a, aquí se aplica el menor de los mayores. Y fíjense en que lo que se hace es, eh, que no lo hacíamos con sellar, que es eh, remover la memoria del recurso asignado a TEMP. Para finalizar este video tutorial vamos a resumir algunos conceptos que vimos en este video tutorial y en el anterior. La estructura de datos árbol binario de búsqueda implementa un árbol binario, pero tiene la capacidad de permitirnos... Eh, lograr algo parecido a la búsqueda binaria, por eso yo lo llamo estrategia de búsqueda binaria. La idea, como dije, es lograr un tiempo logarítmico en la búsqueda. Se desarrollan mmm, algoritmos y por supuesto se implementan para agregar y extraer los elementos cuidando que no se vulnere el criterio de orden. El código es cada vez más engorroso, no es sencillo, podemos equivocarnos con facilidad por eso es que eh, se recomienda, recomiendo mirar la documentación del lenguaje de programación para ver si no existe ya una implementación probada que eh, nos brinde la misma funcionalidad que necesitemos. Lo que estamos aprendiendo, tanto en técnicas como en algoritmos, nos va a servir para estructuras de datos más complejas, pero más eficientes. Y los veo en el próximo video tutorial. ¡Chao!